No, no, no, no hay que matarlo, no hay que matarlo, no hay que matarlo. No, no hay que matar a nadie, no, no, miren, esta es la evidencia. Yo sé que son muchachos que por primera vez, segunda vez, ahí tienen una nave, ármala, ármala. Con eso era que yo estaba atracando, con eso. Una pistola de juguete. La juventud, estudien, juventud, estudien, estudien para que progresen. Esto no es necesario, esto va para. Sí, pero al final... Eh, al final, al final, al final hay que educarlo, hay que educar a la población. Miren, estos muchachos la agarraron aquí en el aguacate. Eh, atracando con una pistola de embute, de mentira. Es lamentable, es lamentable. Y suerte que... uno está por aquí y no acepta que los maltraten, porque al final... la perfección no existe. Así es que... Eh, llamamos las autoridades competentes para que resuelvan el problema Y no lo maltraten Sí, pero no lo maltraten, por favor, no lo maltraten, Talibán Entonces,